¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal habéis elegido estas cuatro películas, y la ganadora fue... Hellboy 2. El Ejército Dorado. ¡Continuamos con la saga! Dentro vídeo! Comenzamos la película en 1955, donde Brun le cuenta al pequeño Hellboy la historia del Ejército Dorado, y de cómo resurgiría si alguien uniera los tres fragmentos de una corona. Broom se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos cuente qué fue lo que pasó, y que además se da cuenta del error de Hellboy, agarrando el muñeco de forma diferente en cada plano. Hay un melenudo que se llama Nuada, que además de dar volteretas y peinarse mágicamente al cambio de plano, quiere reunir los trozos de la corona. También podemos ver que se le ha ido un poco el maquillaje de sus dedos. Por cierto, si no visteis el error de la primera película de Hellboy, pausad el vídeo y pinchad aquí. A todo esto, ¿en qué momento agarró este trapo rojo? El príncipe Nuada se presenta en una subasta, en la que tienen un trozo de la corona, y donde vemos a Santiago Segura de pie, Santiago Segura sentado, ahora sentado tapando los ojos al perro, de nuevo de pie, y otra vez sentado. ¿Qué? ¿Nos hacemos unas sentadillas? Total, que Nuada se lleva el trozo de corona. Estamos ahora en el despacho paranormal, donde Tom Manning se queja porque Hellboy no pasa desapercibido. Por cierto, ¿os acordáis de John Myers? No sale en esta película porque dicen que lo han destinado a la Antártida por culpa de Hellboy. Pero, ¿no se suponía que iba a ser él quien cuidara de Hellboy una vez que muriera Broom? Es que no respetas ni la última voluntad de tu padre, Hellboy. Da igual, salta una alerta roja y se van de allí. Una vez en el lugar de la subasta, Hellboy y compañía investigan qué es lo que ha pasado, y el hombre boquerón descubre que no hay supervivientes porque se los comieron, unos seres llamados hadas de los dientes. Las hadas atacan y nuestros amigos se defienden… ¿Disparando? ¿Pero qué haces, Liz? Usa tus poderes y quémalos. Tras un rato, Liz decide activar sus llamas, Abe intenta esconderse en la caja fuerte para escapar de la explosión, y Hellboy se coloca junto a la ventana para salir disparado y caer plácidamente sobre un coche de policía, ya que el colorado está harto de esconderse de la prensa. El príncipe Nuada se presenta con el trozo de la corona frente a su padre, el cual le sentencia a muerte, pero el peluca se elimina a los guardias y al rey, arrebatándole el segundo trozo de la corona. El último fragmento lo tiene la hermana, la cual huye. A todo esto, ¿Ahora quién ocupará el trono? Llega el nuevo miembro del equipo de Hellboy, que se llama Johan Kraus, el cual tiene el poder de la teleplastia, con el que puede reanimar a los muertos y con el que despierta a un hada para sacar la información. Ahora estamos bajo el puente de Brooklyn, donde gracias a unas gafas especiales detectan a un troll. Tom Manning también se las pone, y ve a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. Suscríbete ahora a la iniciativa canal Random. ¡Me suscribo, que es gratis! Vale que tienen unas gafas que revelan la identidad oculta, pero que funcione mirando los monitores que están conectados a las cámaras no tiene ni pies ni cabeza. Hellboy interrumpe al troll antes de que se zampe a un gato y les obliga a llevarles al mercado troll. Aunque vemos que Hellboy tiene la mano levantada para quitarse las gafas, pero en el plano anterior no. Parece ser que el troll tiene miedo a los canarios... Eh, pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! <tose> Eso es, el canario está sobre el palo, pero al cambio de plano está en el suelo de la jaula. ¡Realismo! ¡Eh, el raldo, ¡No sabes nada! ¡Es imposible que el pájaro haga lo que quiera el director! ¡Pues que pongan un pájaro de goma! ¡A mí qué me cuentas! Johan Kraus usa de nuevo sus habilidades para abrir la cerradura de la puerta tras la cual está el mercado troll. Que por cierto, ni hay vigilantes ni nada, y ya que estamos. ¿Quiénes son todos estos que andan en el mercado? ¿Dónde viven? Si es que esto se parece a la cantina de la Guerra de las Galaxias. En fin, por el poder de la casualidad, Apes se encuentra a la princesa, a la cual sigue. Mientras tanto, Johan Kraus pregunta a unos calvos malvados si saben quién compró las hadas de los dientes. Mientras, observamos que sujeta las fotos de forma distinta en cada plano. Hellboy le saca la información a golpes a uno de los calvos, y ya de paso la espuma de aceitar, porque ha desaparecido o... pues porque sí, porque es gratis. El rey le dejó un mapa al mercader para que se lo diera a la princesa Nuala, y que contiene la ubicación donde se encuentra el ejército dorado. Hellboy le da una tunda al esbirro de Nuanda, y luego lo pasa por la trituradora para que se ponga tierno, ya que Wink le había quitado una muela a lo barbude. El príncipe se entera de la muerte de su esbirro, así que sale al encuentro de Hellboy y se saca un huevo. ¡Un huevo sorpresa, eh! El cual vemos que sujeta con su mano derecha, pero luego lo sostiene con la izquierda. También podemos ver que se le está quitando el maquillaje de los dedos. ¡Pero qué demonios le pasa al maquillador de dedos en esta película! Del huevo sale una semilla que va dando saltos hasta llegar al agua y convertirse en un dios del bosque. Lo sorprendente de esto es que, aunque la transformación ha sido rápida, ya hay dos helicópteros encima enfocándole, que no sabemos de dónde han salido. Hellboy rescata a un bebé, al cual lleva encima mientras escapa del monstruo. El objetivo del príncipe es conseguir el último trozo de la corona, pero sin embargo no aprovecha que Hellboy está ocupado luchando contra el brócoli gigante para robárselo a su hermana junto al mapa. Además, prefiere comerle la oreja a Hellboy diciendo que se una a él, que si los humanos son malos, sobre todo los calvos, que si está nevando en Texas, bla bla bla. El cómo ha llegado hasta el tejado no lo sabe ni él. Es un misterio, muy misterioso. Y digo yo, ¿no habría sido más fácil que Liz hubiera quemado a la planta con patas en lugar de cargársela a disparos? ¿O es que ella solamente tiene el poder de explotar? En fin, que al morir, comienza a crecer vegetación en plan... ¡SIMBOLISMO! Hellboy entrega el bebé a la madre y la gente empieza a insultar al colorado, ya que por algún motivo piensan que lo había secuestrado. ¿Cómo están las cabezas, eh? ¿Se os ha olvidado que ha eliminado a un monstruo gigante que lo estaba destruyendo todo? ¿Os ha salvado la vida, negacionistas? Ya en la base, Liz le dice a Hellboy que quiere marcharse, aunque no le cuenta que está embarazada. Luego tenemos al hombre bacalao que se ha enamorado de la princesa, y por último está Johan Kraus, al que le parten la escafandra y que hace subir el contador de vergüenza ajena golpeando a Hellboy. Me parto de risa. Aunque antes de eso, vimos que Hellboy iba a soltar la toalla, y al cambio de plano se está limpiando los morros. Llega el príncipe, que es el hermano gemelo de Nuala, y parece que están conectados, lo que le pase a uno lo siente el otro. La chica activa la alarma y aparece Hellboy que tiene encima una borrachera tremenda. En fin, que el príncipe se aprovecha y le clava la lanza a Hellboy, el cual se desmaya mientras el príncipe huye llevándose a su hermana. El hombre sardina intenta sacar la punta de la lanza a Hellboy, pero cada vez que lo intenta la punta se acerca más al corazón. Una vez que tienen el plano saben dónde irá el príncipe, pero... ¿Quién le arregló el traje a Johann Kraus? Abe ha encontrado el último trozo de la corona escondido en un libro y se va con el resto del equipo a Antrim aunque no les cuenta que tiene el trozo de la corona. Y otra vez, por el poder de la casualidad, aparece un... Esto... Eh, no sé... ¿Qué demonios es esto, Guillermo del Toro? Resulta que el engendro conoce a alguien que puede sacarle la punta de la lanza a Hellboy, y despiertan a un golem de piedra con una puerta en su vientre y al cruzarla... A ver, a ver, a ver, a ver... Todo esto estaba dentro del golem... Total que la cosa con ruedas les lleva ante otra cosa rara que reconoce a Hellboy y que le cuenta a Liz que el Colorado destruirá la Tierra en el futuro según una profecía que casualmente estaba ahí delante. <ríe> Nada forzado, ¿verdad? La cosa rara número 2 le saca la punta de la lanza, pero Hellboy no se recupera. En cuanto Liz le dice que va a ser padre, el Colorado se cura pues porque ya tiene ganas de vivir. El Goblin les lleva hasta donde se encuentra el ejército dorado ya que resulta que él fue su creador y llegan hasta el príncipe y su hermana. Abe quiere salvar a Nuala, y para ello le da el trozo de corona al príncipe, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Recapitulemos, se supone que Nuada y Nuala tienen un vínculo que los une, y que si uno sufre daños, el otro también. ¿Puede Nuana amenazar con matar a su hermana? Claramente no, ya que morirían los dos. Con lo que no hay un motivo por el que el hombre trucha deba entregarle el trozo de la corona que falta, ya que a priori la vida de la chica no correría peligro. Además que entre los cuatro podrían detenerlo o inmovilizarlo. Total, que el príncipe se pone la corona despertando al ejército dorado, mientras nuestros amigos se quedan flipando. Aunque no sé si es por el ejército o porque Nuala y Nuada desaparecieron mágicamente. En fin, que ahora nos toca ver varios minutos de peleas. Los soldados tienen la capacidad de regenerarse automáticamente, así que Hellboy tiene una idea. Disputarle el control del ejército al príncipe, con lo que llega el combate final. Para sorpresa de todos, Hellboy vence al príncipe y le quita la corona, pero el melenas tiene mal perder e intenta apuñalar al colorado, y, sorpresa, su hermana se ha apuñalado provocando a ambos una herida mortal y así salvando a Hellboy. Pero digo yo, alma de cántaro, ¿no habría sido mejor apuñalarte en un brazo o una pierna para inmovilizar al príncipe? ¿De verdad era necesario quitarte la vida? Bah, da igual. Antes de morir, el hombre anguila le confiesa su amor y Nuala se convierte en una estatua que se parece tanto a ella como a mi pie. Liz, la cual no había hecho nada durante la pelea a pesar de ser la más poderosa de todos, derrite la corona, paralizando así al ejército dorado y fin del problema. Convenientemente para el guión, aparece Manning justo cuando todo ha terminado, y nuestros amigos dimiten abandonando así a la unidad de defensa paranormal. Pero ya para rematar, Liz le dice a Hellboy que tendrán dos hijos. ¿Pero eso cómo lo sabe? ¿Se lo dijo el test de embarazo? ¿O se lo contó el hombre bacalao?